el micrófono. Ah, ahora sí. Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy, hoy tenemos una sorpresa. Primero volvimos con el podcast, después hace no sé cuántos meses que no hacemos podcast, súper importante. Eh, generalmente en esta parte, cuando recién arranca el podcast, les presentamos a la gente que participa uh, de este programa, pero Ahora me imagino que no hace falta muchas presentaciones. Luciana y Bachi, las, las que se encargan de mantener el canal a flote. Bienvenidas. Hoy, hoy son las invitadas, sí, para todo el chat. Hoy Luciana y Bachi van a estar con nosotros hablando. Pueden hablar ustedes, ¿eh? se las escucha. Saludos. Sí, hola, <risa> hola, ¿qué tal? Yo soy Luciana. No sé si me conocen. He participado un par de veces en, en la taberna. <risa> <risas> Tiradora oficial de dinosaurios. Sí, sí. Tengo hasta el, el emoticón listo. <risas> Esa morita vaquero, aunque no lo creas, la pintó Lu. Es, es un cuadro. Es un cuadro en acrílico. Sí. Eh, ¡Gordura! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Trabajo para la facultad. Sí, está Bueno. Aquí. Eh, ya, pre, ya nos presentamos a ¿no todos. Eh, hoy, hoy, hoy habla el equipo de la taberna. Eh, digamos, <risa> sigamos el curso de podcast. Antes de empezar nada vamos a dar unos anuncios que hay un par para hoy. Huh. Importante, este podcast es el último del año. En diciembre vamos a hacer un taberna responde probablemente por esta fecha. Con Max y Lordi, así que vamos a aprovechar ese miércoles y vamos a tratar el año que viene de, de, de continuar los podcasts con, un, con más regularidad. Hay un montón de ideas. Hay ¿sí? un montón de cosas para hacerse. Sí. Eh, mañana tenemos a Nurem. La última sesión, Vines tuvo, tuvo un examen. <risa> esperamos esperamos que, que algo haya obtenido de él. Así que no se lo pierdan. Este viernes tenemos Jardín los Presentes. Va eh, a estar interesante porque eh, La última sesión Max no estuvo Hubo un invitado sorpresa, estuvo Dardo Y ahora se sí, va a tener que ponerse al día um, Durante los, estos miércoles Que, que estamos pasando eh, Lu eh, Hizo su concurso de memes Y eh, los seleccionados Se suben a nuestro instagram Como aviso del stream de miércoles Hoy eh, el número 4, Nutria, que sabiamente mostró la verdadera cara de León. Eso, eso es lo que dice mi tarjeta, la, te, la, la que tengo que leer. Y que es verdad. ¿eh? ¿Está bien? Eh, vamos a pa participar del carnaval rolero ahora a fin de mes con la gente de Concilio del Sur como, como organizadores principales, pero hay un montón, pero un montón de gente. Estoy viendo en Instagram cada tanto y aparece gente de... De México, de, de Brasil, de España Hay un montón de gente conocida del ambiente Haciendo mesas Haciendo charlas Voy a estar con Lordi eh, teniendo una charla ya Imagino que nos van a Nos van a avisar en algún momento Cuando anuncien todo Pero ya están anunciando un montón de cosas Así que estén atentos Sabemos que es el 28 El próximo DM responde Que es el miércoles que viene Va a ser algo distinto Porque eh, Voy a tener un invitado, vamos a ver si me responde en conjunto Así que si tienen preguntas, eh, las van a poder hacer si, si quieren saber quién es, lo vamos a arreglar el lunes Este mes, el definitivo, arranca la idea de crear un juego de rol Finalmente, este año fue, fue una tortura para, para todos los streams eh, así que a fin de mes vamos a hacer la primera sesión de creando un juego de rol en stream Que va a ser súper divertido y súper, súper complicado eh, Y por último, como venimos diciendo, la programación va a cambiar eh, Porque queremos arrancar el 2022 con un montón de cosas nuevas Así que durante diciembre vamos a postear la nueva programación del canal eh, Vamos a tratar de mantener y mejorar durante el año que viene Bien, esos son todos los anuncios que tenemos para el día de hoy, y si ven en pantalla, a la izquierda de Luciana, van a poder apreciar el tema de el día. A los alineamientos en D&D. Ahí va, gracias. <risa> <risa> <risa> eh, y arriba de Bachi, si quieres ayudar, ahí va. <risa> <risa> eh, este es un tema que, de alguna manera, siempre generó alguna suerte de controversia. Mucha gente nos habló diciéndonos que recibía algún tipo de... Eh, Mala experiencia relacionada, todo relacionado con los lineamientos. Cómo se juega, cómo no se juega, gente que critica y todas esas cosas Así que hoy vamos a explorar un poco desde eh, el conocimiento y el desconocimiento absoluto que tenemos Así que chicas, ¿están preparadas? No Arce no voy a mentirte Fantástico Bien Entonces vamos a la intro y ya volvemos Y ahora sí, alineamientos en DD. Day Day, con Bachi y Luciana. Dos personas que saben absolutamente todo de este tema. Si hay. Si alguien está preparado para hablar de la moralidad estructurada en este tema de juego, son Bachi y Luciana. Yo vengo a aprender. Vamos. Bien. Vamos a empezar con. Una pregunta dentro de todo fácil O entre comillas digamos Más una opinión ¿Cuál, cuál creen que es la, la Función del alineamiento dentro de Dayday? Day? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que se busca Lograr desde las reglas? Bueno. ¿Bachi? ¿Ah? Hola Paso <risa> Paso palabra eh, Para mí los alineamientos sirven para guiar a la gente a la hora de rodear un personaje. Porque vos sabés que tu personaje usa tal arma, o que tu personaje tiene tales rasgos físicos, pero ¿cómo se comporta tu personaje? Entonces tenés esta tablita de 3x3, que más o menos te, te tira un centro cuando no tenés la más mínima idea. Bueno, para que lo puedas usar de guía, y como todo en el manual se puede ignorar completamente o se puede cambiar en mi opinión y yo concuerdo porque muchas veces eh, lo que me pasó a mí es que cuando empecé a jugar lo primero que empecé a jugar así de rol de mesa había sido Pathfinder por aquella vez y en, cuando pasé a D&D en eh, quinta me costó al principio, pero fue re fácil entender un par de cosas y me acuerdo que el primer personaje que tuve que hacer Re había investigado sobre los alineamientos porque no entendía y quería hacerlo bien Y como que me ayudó un montón, leer al respecto Algo que me ayudó muchísimo fue eh, listas de personajes como para tener de ejemplo de, de cosas que hacen Para saber cómo eh, reaccionar o qué deberían hacer entonces creo que es eso que dijo Lu, es como una guía, como son los primeros pasos para ayudarte a interpretar tu personaje, a conocerlo eh, Porque a veces vos tenés un personaje en mente y realmente no, no sabés bien hacia dónde va a ir Y desde ese punto como que podés intentar eh, guiarte hacia algo, como que tenés un objetivo en mente ¿Vos la pensás igual, León? <risa> Bien, buena pregunta. Algo, algo importante de los alineamientos que creo que influye mucho, sobre todo en Daide, es que también tiene una parte mecánica. Hay eh, partes específicas del sistema que apuntan directamente al alineamiento. Por ejemplo, protección contra la línea del mal. Eh, entonces, eso también puedes ayudar a tener en cuenta. O, eh, concuerdo completamente. El alineamiento es una guía para ayudar. Son primeros pasos... Eh, pero además siento también digamos que suelen generar confusión, ¿no? que ayudan mucho a la confusión porque está a, al ser algo un juego tan, tan estructurado, ¿no? tan tan tan ah. con tantas reglas para muchas cosas. Y. te dan el alineamiento como guía moral y dices, bueno, legal bueno es una cosa, caótico malvado es otra cosa. Suerte con esto. Entonces todo lo que yo encontré sobre los alineamientos es, es, es en gran parte gente se dedicó a escribir sobre ellos Que es realmente complicado porque es sobre la moralidad de las personas y cómo, y, y cómo tener una guía en base a ello Sí, o sea, es una forma de simplificar al el comportamiento humano. ¿no? Tal cual. Sí. y También debe haber quedado viejo y medio obsoleto de versiones anteriores de, de, de ID que no sé desde cuándo venimos arrastrando, la verdad. Así que hay cosas que deben poder, poder mejorarse y que quizás ahora con esto de que quieren cambiar tanto y hacerlo súper personalizado, veamos algo así, en, quién sabe, la próxima no sé, edición de ID. Sí, es que. No, o sea, si las personas son mucho más complejas que eso, yo no puedo categorizar tan siquiera un solo día de mi vida siguiendo un alineamiento, porque hago algo que así ah, puede llegar a tender a caótico a neutral o a legal bueno, o sea, yo estoy por todos lados y todas las personas son igual de complejas, así que está bueno tener algo que te diga, bueno, te, sos buena o mala persona como para guiarte. Algo más complejo tal vez le sumaría un nivel de dificultad extra a la gente que no tiene la más mínima idea de cómo encarar un personaje de cero. Tal cual, como que tenemos espectros. De la misma manera que tenemos espectros, eh, está bueno empezar con uno para usar al personaje, pero después ya es como bueno, hay situaciones en las que va a ser más de este lado, que va a tender más a otra cosa y también va a ir evolucionando y quizás vaya cambiando eso también está bueno saber, no saberlo. Uh -huh. Me encanta El, el, el, el tema del alineamiento siempre es divertido charlar Hay, hay, hay algo que, que me gusta mucho Que es el... Porque siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De que el alineamiento es, es como eh, Si se quiere, fluido, ¿no? Va a cambiar, depende de cómo tu personaje Actúe o decida eh, Moverse entre Las demás personas, hay, hay como muchas cosas Pero también está... Y, y probablemente todos conozcamos una persona que digamos que mantiene un solo alineamiento y se guía por ese y trata de vivir su vida acorde a ese alineamiento. Sea cual sea, no se mueve mucho de, de, de la región de, de la grilla de 9, digamos. Y eh, esto de hecho era uno de los problemas, por ejemplo, el paladín en 3.5, que solo podía usar. Sol, el paladín solo podía hacer eh, legal bueno. Era uno de, de los requisitos del Paraín Era otro juego en otros tiempos eh, sí. Se dice legal estúpido ah. Bueno, es, es, esa es la otra cosa eh, Se generaron estos estereotipos Entonces eh, El Paraín solo podía ser legal bueno El caótico malvado era que se morían En, en tres segundos y cosas por el estilo eh, <risa> Y eh, son, son en, en, Individualmente cada alineamiento Es muy difícil de llevar eh, De una manera constante pero, ¿Pero digamos, hay algo que dice Adria que está re bueno que bueno los chicos antes dijeron que todos concordaban con lo que claro no no es fijo el alineamiento y lo de Adria está re bueno no sé vos León como Demi cómo lo ves de a ver, que las alineaciones son útiles para los NPC como que te ayudan a simplificarlos un poquito sí definitivamente los alineamientos para, para los enemigos son sumamente importantes de hecho Hace poco anunciaron que los, los aliamientos iban a volver al manual de monstruos porque los habían removido Nunca supe por qué y son sumamente útiles porque a veces, por cualquier motivo, eh, eh, hay unas tablas que se llaman eh, tablas de encuentros aleatorios eh, Tipo si, sí, encuentro aleatorio en el bosque. Estás en el bosque y querés que haya un combate, tirás en la tabla y te aparecen monstruitos Y... Eh, esos monstruitos venían con alineamiento antes, entonces se podía hacer algo un poco más interesante Te ayuda a vos como DM a, a, a cómo actuar, de, sobre todo al principio cuando se encuentran los monstruos Con los enemigos contra los jugadores, eso es sumamente importante Claro. Eh, y, y como DM ¿Vos siempre querés tener alguna suerte de coherencia con, con los NPCs también? Eh, por ejemplo, si vos sabés cuál es el villano Ya el grupo también sabe cuál es el villano Vos querés que se mantenga en ese carril Vos sabés que se está dedicando a hacer esto Y no se va a mover no, no, Por más que la situación lo presente Llegar a Caótico Bueno está como muy lejos De, de, legal, bueno, de legal malvado, quiero decir eh, Entonces sí, es muy útil Para tener anotado en los NPCs eh, El alineamiento Porque... Los momentos de, en los NPCs, los momentos que tienen una oportunidad de actuar de manera diferente, es cuando los jugadores se les acercan a hablar, a diferencia de los personajes que todo el tiempo pueden elegir cómo actuar. El único momento que aparecen los NPCs en escena es cuando los jugadores vienen y dicen, hey, quiero hablar con vos o te quiero pelear, digamos. Vos decís que nosotros tragueríamos la liga de... No, definitivamente. <risa> en los NPCs, sí sí, sí, sí. Si no, está, están todos congelados, tipo un videojuego, digamos, hasta que ustedes lo nosotros agarren. Neutral neutral. Claro, claro. Hasta que nosotros le ponemos personalidad. Claro, tal cual. ¿Puedo Vos que nosotros empujamos a y a lo que. Es? A Eduur, pobrecito. Uh, hablando de esto, digamos. No sé digamos. qué alineamiento es <ríe> Eduardo. Eh, hablando de esto, ¿alguna Caótico vez? Neutral. Eh, Puede ser. ¿Quieres robar dijiste? mucho. Caótico neutral. Quiere robar. Mucho. Puede ser. Tal vez... No voy a nada. <risa> <risa> no lo intento. <risa> eh, con esto del alineamiento, ¿alguna vez se sintieron limitadas a la hora de rolearlo? O, o que se sintieron, digamos, que la única forma de reaccionar que tenían era la de ese alineamiento porque su personaje es que yo, legal bueno, o neutral bueno, o lo que sea. Es que... Para mí a veces no ha sido una limitación Sino más bien un desafío uh -huh. eh, Pensar ok Por ejemplo En la, la partida vieja Que estuvimos jugando Donde estaba Beltari, Alto y demás Beltari, que era mi warlock Era eh, Caótica neutral eh, Ella murió Empezó a jugar con Alto Alto era caótico bueno Y yo me acuerdo que una de, las, una de las primeras cosas... No las primeras cosas, una de las primeras interacciones que tuve con otro NPC... Fue alguien que me trató mal y a cambio yo eh, le robé algo. Que es básicamente lo que Beltario hubiese hecho siempre. Lo que toda la parte estaba acostumbrada a hacer. Pero Alto era caótico. Bueno, y me acuerdo que vos castigaste eso. y Me hiciste sentir culpable. El NPC necesitaba ese anillo para pasar... Eh, un examen de la universidad y ahora oh, no lo tenía la y, y estaba... Herrero. ¡Sí! La hija ah, sí. es normal. Porque claro. le cagaste todo como paloma, todo el taller. Sí, oh. sí no. Oh. O sea, yo no un... recuerdo, sí. actué como caótica, neutral, tirando maligna, claro, siendo claro. que yo había elegido ser buena. Y ahí, bueno, toda la culpa, y ok, no, está bien, yo. Dije que voy a ser una buena persona, seamos una buena persona. Entonces, si el íncum me hablaba, yo me sentaba al lado a compartir comida con, con el villano de la campaña. Hasta que le dije que era un mercader Claro. Eh, lo mismo con Baggins. O sea, muchas veces yo freno y digo, ok, no, para Baggins es así, así, asá yo no, esto es lo que Luciana haría pero lo que Baggins haría es otra cosa y está bueno también para poder separar eso porque yo no soy Baggins yo no, no actúo como él en la vida real porque Baggins debería actuar como yo en su vida Claro. entonces el alineamiento me, me ayuda a eso ok. ¿cómo sería la forma de encarar esto con esta mentalidad? Eh, en ese sentido a mí me ayuda Es como la... Es más complejo tal vez y si le da un nivel de profundidad extra al, al personaje Que simplemente reaccionar a todo lo que está pasando a mi alrededor Eso es posta ¿El alineamiento es solo reacción? ¿O le da profundidad? Creo que no Y está re bueno o eso sea, que acabas de decir En mi caso yo La anterior partida que jugamos eh, pude traer mi paladín semi Era full... Eh, bueno, neutral Y... y creo que al, al principio lo investí un montón Porque era la primera vez que estaba jugando posta así de idea Y quería saber qué onda Y cuando entendí un poco cómo era Me gustó cómo era que iba él a reaccionar a cosas Pero es posta eso, es clave de que Quizás usamos el alineamiento para reacciones Pero después, al final del día Termina siendo muchísimo más importante la personalidad a Kaiden ahora, por ejemplo, la armé desde la personalidad Y lo que dije, ok, me va a costar un huevo esta personalidad Por estas cosas y estas cosas y estas cosa Y después dije, de acuerdo a esa personalidad que había armado ¿Esto dónde entraría? A ver, si lo ten, tengo la hoja acá Está en blanco esto del alineamiento ¿Dónde entra, Dije, bueno, ok, supongo que es esto y, y como que la armé de una manera distinta como había armado el anterior Supongo que por un poquito más de experiencia o lo que sea en mi anterior personaje creo que sí, que el alineamiento como que me ayudó a no descarrilarme porque estaba rodeado de caóticos eh, sí. Que fue muy divertido, por cierto, era divertido, pero al final del día también es como... Eh, bueno, sí, nos fuimos a la mierda y, y mi personaje, y se fueron un poquito, sí, se fueron a la mierda eh, Y ahora no, ahora, es, bueno, intento interpretar esta personalidad a veces puede pasar esto, a veces puede pasar esto otra A veces puede ir con el alineamiento que al principio dije que tenía Pero como ahora sé que es fluido Es fluidez no, no creo que me encasillo, me dé problemas Algo que me parece a mí es que si bien digamos es fluido Tampoco, o sea que, que va cambiando Tampoco es que estás en cada segundo de tu vida Presentando un alineamiento diferente Y eh, probablemente la... El, el alineamiento por defecto sea el que eligió tu personaje. Es en, yo me imagino, tipo, estando tranquilo, sentado en un lugar sin hacer nada, va a caer en un alineamiento que es probablemente el que vos elegiste. Y sí, es la raíz. Claro, el... cambia, como dijeron ustedes, con cuando tiene que reaccionar a cosas. Como cómo es su, ese, este, este ser alterado y cómo tiene que reaccionar a los diferentes problemas de salir de aventuras. Algo que me gusta hacer a mí con el alineamiento, que es algo que mencionó Luciana, que eso de la culpa, es que. También, a mi me gusta usarlo como DM, es cómo las demás personas te ven a vos por primera vez, digamos. Entonces si vos presentás, digamos, a alguien, eh, alguien caótico, malvado, y, y les das a la gente, digamos, razones por las cuales, digamos, prestarte atención. Tal en se den cuenta, digamos, que vos sos una mala persona y demás. Sobre todo los NPCs que pasan mucho tiempo con ustedes. Si sí, sí, sí hay un NPC que pasa mucho tiempo con ustedes y esta persona les da misiones de robar y robar y robar, esta persona va a saber, digamos, cómo son los personajes y, y, y qué es lo que hay detrás. Y esta persona va a saber leer el lineamiento Lo eh, estoy diciendo ahí, y ya lo mandó varias veces a la prisión y, y siguen queriendo rescatar prisioneros. No están entendiendo nada. <risa> <risa> uh, Tal vez. Pero a mí me gusta usarlo, está bueno eso. Y... Y creo que, que ayuda todavía más a que eh, los jugadores puedan usarlo para jugar eh, me, me gustó, me gustó, me gustó eh, Charlando un poco de, de, de, de todo esto, ¿no? ¿Con, ¿Cuáles son los problemas que ustedes consideran los más comunes? Dentro del juego y afuera del juego, con esto de los alimentos ¿Qué, qué son esas cosas que llegan a molestar? que todos empiecen como caóticos neutrales porque creo que es el alineamiento más fácil de encarar y terminen siendo caóticos malignos porque están prendiendo el fuego, robando, matando pero el alineamiento de ellos no cambia no. <ríe> son los caóticos neutrales eternos que hacen lo, lo que se les cante partir de los murderhobos claro, es alineamiento joven, más que otra cosa sí, sí, sí. sí. Mm. Sí, eso creo que es un problema común. También que creo que es un problema cuando, cuando uno tiene un personaje que capaz no tiene el todo definido y hay o compañeros o quizás el mismo DM que le están marcando todo el tiempo. Bueno, prepara que tu alineamiento no te dice esto. También es parte de jugar, aprender a llevar a tu personaje, y eso creo que es otro problema que está dentro de la mesa y que también está fuera, porque es algo que le pasa al personaje y al mismo tiempo es algo que tiene que ver con la interacción de la mesa. No porque el personaje de una persona sea, qué sé yo, caótico bueno Va a decir eh, siempre cosas que le gusten al resto Hay veces que te van a decir cosas que no te gusten a vos Y tenés que separar las cosas que no te gustan de, de, de lo que le dicen al personaje sí. claro. Y si sí, justo sacamos hace poco el video de los villanos Y si son todos villanos, no te estás robando a vos personalmente ese personaje le estás robando al otro Creo que a veces eso también es... Como un desafío con el tema de los alineamientos, o bueno, de los conservadores del rol que... Ah no, vos dijiste que eras tal cosa, sos y tal Y vas cosa, a hacer eso de por vida. Tal cual, creo que, que eso... Eh, lo No sé si lo he visto, pero sé que existe, por cosas que, que dice siempre el resto del mundo. Sí. Eh, sobre todo en un tema tan, tan poco atado a las reglas, digamos, y, y, y tan dejado a la interpretación. Eh, es, muy, es muy difícil decir eh, cómo jugar neutral-auténtico, neutral-neutral. Eh, por eso justamente es una guía, digamos, por eso digamos tu personaje va a, tratar, va a tender a la neutralidad absoluta, pero va, va a cambiar de, de alineamiento tal, cada tanto. Esa, esa es otra, otra cosa. Yo creo que cuando los personajes eligen el es es, de nuevo, tienden a, a actuar de esa manera, pero no a, a que sea algo... Constante, Se van a mover por ahí. ¿Por qué decís que el, los personajes eligen el alineamiento? Ah, que ah el jugador los jugadores. Da... Lo, lo ah, lo pensé que, que había algo ahí. Ah. No, no, no, no, no, no. <risa> no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. No sé, no sé. A, veces, a veces son la misma cosa para mí. Eh, Oiga. <risa> eh, pero sí, es, ese es un problema muy grande, digamos, cuando la gente cree, tiene una, una, tiene una noción preconcebida de cómo eh, actúa eh, cierto tipo de alineamiento, ¿no? O sea, el, el tipo, la brújula moral está como súper estructurada y eso limita muchísimo el rol porque si te dicen, bueno, estas, estas son exactamente las cosas que hace el neutral, legal neutral. Entonces, todos los personajes legal neutral van a actuar de esa manera y se, se va a perder un montón, montón de, de sutilezas interesantes en el rol. Eh, que era como lo que dijo Luciana: a veces te da culpa actuar de otra manera y tenés que volver vos a, tu, a tu centro, digamos, que era en ese caso el neutral bueno. Eh, y es parte del rol, eh, equivocarse y volver a, a, a tratar, digamos, de seguir una, una, un camino de moralidad acorde a lo que vos te guste. Claro. Igual puede cambiar, puede evolucionar, podés sí. empezar con un personaje que sea eh, caótico, neutral y termine siendo legal bueno, porque se da cuenta que necesita un, un eje que lo guíe o aprendió que hay cosas que tiene que respetar, un camino a seguir, que esto que lo otro, y bueno, tranquilamente puede cambiar, decir, che, mira, yo quiero quedar en adelante, soy esto. No hay nada de malo en eso. Sí. Y es como, de la misma manera que va como creciendo, cambiando el alineamiento, también va creciendo eh, la historia y el trasfondo del personaje. Claro. Y me ayuda a veces a definir eso eh, cuando le creo un contexto. Como que siempre lo veo al personaje, no aparece solo en un lienzo blanco en mi cabeza, sino que de repente empiezan a aparecer cositas que lo van definiendo, que tienen que ver con esto de... Si nos metemos en teoría la socialización primaria, la secundaria y todas esas cosas... Eh. si sí, no, no, yo me puedo ir a desviar por la moralidad kantiana, así... Nie -er", no, no, está bien, está pero bien. Pero no, vamos estar... no, no, no, no es necesario, Bachi, te no, agradezco no, de todo de corazón. corazón. Están, están nuestras nueve baldosas y eso es todo lo que existe en cuanto a la moralidad. Pero bueno, volviendo y no desviándonos, eh, como que también puede ayudar eso de el contexto en el que surgió este personaje es de esta forma, es positivo para el personaje, es súper negativo crece en un ambiente adverso y quizás va a ser una persona desconfiada, y bueno, entonces el alineamiento hacia dónde iría eh, y de la misma manera que va creciendo el personaje bueno, capaz que lo, es más fácil de verlo si lo ven como, bueno, crece el background, crece el trasfondo entonces de esa forma también se va modificando un poco la personalidad, porque las personas la mayoría crecen De la misma manera los personajes claro. Hay una pregunta de AX que me gustó que lo, Está ahí, dice ¿Qué opinan de juegos que no tienen alineamiento? Como Vampiro la Mascarada y cosas así uh. eh, Y lo cierto es que Estamos hablando de alineamiento Porque justo D&D tiene reglas de alineamiento sí. Pero La forma en la que tu personaje actúa en cualquier juego Vendría a, a representar El alineamiento Vampiro la Mascarada por ejemplo tiene La humanidad o no que Tiene... No solo eso, sino los clanes también te, te orientan en tu sí. forma de actuar. Exacto, entonces sí. hay, hay guías de cómo, cómo tu personaje debería llevarse a cabo La mascarada, por ejemplo, es una guía de cómo debería actuar en la sociedad vampírica. Es la tenés... legalidad. Claro, tenés que mantener esto porque cuál. se viene todo. Se viene todo abajo. El anarquismo representaría lo caótico. Tal, claro. Tal cual. Eh, el, la camarilla contra los, los anarquistas, exacto. El sabat contra todo el resto de los demás. Mm -hmm. Hay hay otro... Los juegos... Esto influye muchísimo en todos los juegos Porque la forma en la que actúa tu personaje va a estar ahí Y eh, probablemente es algo que consideres hacer... O sea, que consideres que tu personaje va a tener en cualquier juego, digamos Vos, cuando creas tu personaje, además de decir Bueno, voy a ser un gangrel, voy a ser un bruja, voy a ser, qué sé yo... Eh, un hechicero Vos también vas a elegir Yo quiero que sea una persona que le guste reírse Que disfrute del arte, que la pase bien, que comparta o peor. Viva si es... por gay. O, o eh, tal cual, digamos. Y, y vas a tratar de mantener esa guía moral. Eh. Eh, eh, eso es, digamos... Igual. Justo DD tiene sistema de alineamiento como sí. para, para ayudarnos claro, si a tacharla, que, digamos. Si que por eso decías que era estructurado. Y en el caso de Vampiro no está marcado a nivel regla. Porque medio como que tácitamente cada clan y cada... Eh, secta te va diciendo un poquito qué hacer tal cual creo que, que, o sea, la pregunta era ¿qué opinan? está re bueno yo no jugué muchos juegos, no tengo experiencia con muchos Vampiro es el segundo juego que estoy jugando así posta con, en este caso Crónica y me, me costaron otras cosas más que cómo interpretar el personaje, porque de nuevo, no lo creo desde eh, lo moral ¿para qué voy a arrancar a una persona desde lo moral? Si no sé nada de esa persona De nuevo voy por el contexto El contexto que tiene la gente a su alrededor Y de a poco va surgiendo esta figura Dentro en este lienzo blanco Que es esa persona Por eso supongo que aprendí Desde el primer personaje que hice en D&D A el segundo Ahora con Kaiden A no crearlo desde ahí No, no tiene mucho sentido Cuando lo vas a rolear y Bueno, esto para mí está de nuevo Va en todos los juegos En todos los juegos vas a encontrar de alguna manera eh, La forma en la que tu personaje Por ejemplo, por lo menos algún ejemplo O guía eh, En la cual tu personaje tipo Puede empezar a moverse Dentro del mundo en el que lo vas a tirar eh, Así que sí, pero volviendo volviendo a D&D que es la, la, el lugar donde suele haber muchos problemas con el añadimiento, Hay gente que directamente lo ignora Que DM es que lo, lo siguen al pie de la letra De la manera que ellos lo entienden Y probablemente hay una charla en el grupo previa Sobre cómo recibir esto eh, eh, Gordura Más tiró una pregunta que tengo un ejemplo recopado para a eso ver. Eh, Dice Un paladín rompe juramentos ¿Puede seguir siendo bueno y grato? Imagínate que es un paladín, por ejemplo Te pongo un orco Es un paladín de Gruumsh. Gruumsh es un dios eh, malvado sí. Y de repente se da cuenta de que está haciendo un montón de cosas terribles Y rompe el juramento de Gruumsh Y se va hacia el lado bueno Sí De hecho, en, en las ediciones viejas de D&D Es algo que se, se solía remarcar Que era... Estaba el antipaladín o el guardia negro, no me acuerdo cómo se llamaba Cuestión que es, si vos conseguías esa clase de prestigio eh, siendo paladín Mientras más nivel de paladín eras para cuando llegabas a esta clase de prestigio Más poderoso vas a ser porque, digamos, más bajo caíste porque más, más terrible fue tu caída desde la, desde la gloria santa hasta el país más oscuro. Y yo siempre me pregunté, digamos, qué pasa con la persona que busca el camino inverso, redimirse, redimirse ¿no? Tipo, esa, escalar todo ese lugar y hacerlo. Entonces, eh, para, para mí siempre hizo falta esa parte del No, que, que, que Hay que sea bueno. Ahora, entiendo por qué mecánicamente no está hecho. Porque el único paladín malo es el rompe eh, malo entre comillas, no, malo es el rompe juramentos. Todos los demás hacen cosas buenas. Pero el paladín, ¿cómo es el de la conquista? Es ¿El, contra... el, el, el de la conquista, sí. La conquista es, es, es, es, es, es oscuro, digamos si quieres. Sí. <risa> Entonces para mí era el e esa cosa siempre estuvo. El rompe juramentos. ¿Qué pasa si rompes el juramento con un dios malvado y no lo querés más? ¿Y sabes qué? Vos, yo estaba equivocado por seguirte a vos. Y vos sos un gil, eh, Me quiero ir de acá. Eh, siempre falta esa parte para mí. Y es un, y es un buen personaje para jugar, ¿no? El, eh, un, un personaje que desde que tiene memoria creció en este, en este ámbito, digamos, de. de oscuridad, maldad, y de, de seguir reglas, lo que sea, ¿no? Como sea que, Y de repente ve tipo una. Una luz ahí en la oscuridad. Me, me recuerda, ¿sabes qué? ¿A quién? ¿A Kenshin? Ajá. Samuel de X. Sí, sí. Que era tipo era el, el, el, la licuadora de carne en el, durante 25 <risa> años, digamos. Y después ah. dijo, che, pará, capaz que no da esto. Y. Perdió el filo de la espada y hizo todo el camino pero, de vuelta, digamos. Ahí Adria dice que, que el Paladín de la conquista y el de la venganza son asesinos. Bueno, Paladín era un bueno neutral. Era de la venganza y. No, es que iba cortando cabezas. Pero iba cortando cabezas justificadas por el juramento que tenía. Eh, así que esto es el correlindo de la moralidad. Que también depende del punto de vista. Da Entonces, yo creo que el camino ese de vuelta se puede hacer. Y, y si. Y si lo querés hacer, es cuestión de charlar con el DM. Modificar un poco el rompe juramentos. Porque otra cosa que va a pasar es. Poner que vos tenés a este personaje. Y te encuentres con otro paladín. Y el otro paladín, tipo. De alguna manera vas a ver, digamos, que. Vos. No estás. Eh, vos rompiste tu juramento. Como bien lo dice la palabra, ¿no? O sea, vos rechazaste a tu dios el que te eligió como guerrero santo. Bla, bla, bla. Y seguiste otro camino. De alguna manera, si bien. El... Elegiste el camino de la luz, digamos, también, digamos, ya, los, ya traicionaste a alguien muy poderoso también. Eh. Sí. <ríe> a ver, vamos a charlar. Hay, Dale. Vi, hay un comentario eh, ¿Eh? en el chat de <ríe> Bucerda97 que dice que está sufriendo porque su DM sí le presta atención a los alineamientos. Y es jugando con un personaje neutral y lo va a volver malvado para no complicarse la vida eh, Baggins es neutral <ríe> o lo intenta hacer y algo que yo decidí hacer como para poder proyectar esto, fue lo que, lo que Baggins siempre decía de dejemos de hacer enemigos al pedo en cada ciudad que vayamos, esa fue mi forma de ser neutral, no es decir, no me importa nada, sino Ok, intentemos ir tranqui por la vida, o sea, no digo que no nos peleemos con nadie, pero no hagamos peleas innecesarias. Defenderse está bien, pero no ir a atacar. Eh, esa fue mi interpretación de la neutralidad, que... La pude sostener bastante bien a lo largo del tiempo O sea, si nos atacan, nos defendemos o sea, soy de primera en tirar bolas de fuego En la cara de la gente eh, Pero de nuevo No al pedo, no cuando se puede Dialogar O sea, si alguien me dice, che, quiero hablar, dale ¿Qué querés decir? Yo soy un monstruo che, Que es 90% dientes Quiero hablar, hablemos eh, eh, Y es así, bueno, así me va también pero esa, o sea, un, nunca había jugado a un personaje que sea neutral, siempre lo tiré a lo maligno, a lo bueno, más que nada porque es más fácil ser bueno y llevarte bien eh, y fue mi forma de, de encarar la neutralidad, no sé si hay alguien más en el chat que tal vez haya jugado con un personaje neutral. Que pueda compartir sus, sus, sus flashback de la taberna en llamas eso fue un error Pobre, sí, la pasó sí, tan sí. mal yo me Bien. acuerdo de la carita de ahí sí, y... sí, sí. porque no era la idea y de ahí en adelante prestó mucha atención al medio ambiente antes de usar una bola de cualquier cosa de fuego de <risa> sí. fuego en el tracto de gestión. <risa> <risa> Esto, esto esto es algo que me lleva a, a una parte importante del alineamiento Porque si bien decimos que varía y, es fluido y va para cualquier lado También está la regla que cambia y, y como venimos charlando lo que cambiaría es la base del alineamiento Cu cuál, ¿Cuál vendría a ser ahora tu, tu alineamiento por defecto cuando tu personaje está tranquilo? ¿Y, y cuáles son ustedes que consideran las eh, tipo, acciones que tan, tan extremas que llevan a que su personaje decida...? Eh, actuar de otra manera por ejemplo en este caso digamos qué fue lo que qué, qué es lo que le pasó a Baggins para decir no voy a voy a hacer esto de otra manera o cosas así con Baggins fue al revés porque yo de entrada quería hacerlo neutral pero no sabía bien cómo rolearlo eh, y me costó llegar a ese punto de pasar de no me importa nada realmente a ok no en realidad tengo un enfoque más activo de la neutralidad pero eh, creo que con Baggins gradualmente eh, ha ido tendiendo un poco a un neutral bueno porque a veces es proactivo en situaciones que eh, lo ameritan, que, en las que él está reaccionando eh, en vez de respondiendo no, para accionando en de reaccionando claro eh, que yo intentaba siempre reaccionar únicamente y no accionar y ahora yo de a poquito eh, que bueno, eso era lo que yo, mis personajes suelen crecer con el tiempo y suelen cambiar pero muy largo plazo, no es que así, a no ser que pase algo sumamente extraordinario en el medio, el cambio siempre va a ser gradual eh, porque si no, no tiene sentido para mí nadie cambia de un día para el otro o vas creciendo con el tiempo Claro, tiene que ser un, eh, algo súper traumático para que... Claro. Eh, yo, si vos, obviamente, si vos tenés un personaje que supuestamente es bueno y en tu vida ayudaste a una persona, siempre que tener la opción de ayudar a alguien, lo apuñalás y le robás, ahí tal vez el, el cielo se abre, Dios te mire y te dice ahora sos maligno. Y un Warlock, como un paladino. Claro. <risa> Vas a ser un clérigo. <risa> un warlock, ¿entendés? Ay. Um, en mi caso creo que es eso. O sea, lo que llevaría a que mi personaje cambie el alimento es algo súper traumático, full, que de acuerdo al personaje sé que lo va a hacer triggeriar eso, lo va a hacer triggeriar algo no es que tengo definido qué va a hacer que trigger en, eh, en el momento que se da va a pasar porque también es como... voy aprendiendo el personaje a medida que lo voy jugando el otro personaje que jugué en la primera campaña y jugamos juntos eh, lo tenía claro porque... a ver... después de los primeros niveles porque era un paladín, había un juramento de por medio había algo que tenía ahí, era una misión muy clara la que había entonces eh, lo tenía desde ese lado En el caso de Kaiden Me doy cuenta que lo, lo enfoco de la misma forma Hay un objetivo Hay algo lo que ella quiere eh, llegar Y con Kaiden en vez de verlo solo como eh, eh, Palabra, bueno, objetivo Como idea básica Y en el otro personaje que lo veía como objetivo Y proteger a los demás Con Kaiden lo veo en objetivo y distintos eh, espectros de, de, de egoísmo A ver, voy a ceder esto por, por esto otro ¿Por qué lo voy a ceder ahora? ¿Sí? ¿Por qué no? Y como que voy manteniendo en esas dos palabras clave Lo, lo que haría Y cómo reaccionaría eh, Ella en ese sentido Efectos Traumáticos <ríe> Sí, yo creo que Podrían llegar a ser que Trigueré un montón de cosas y eso sería algo que haría que mi personaje quizás radicalmente cambie el rumbo Y con ese rumbo, ese objetivo cambiado, capaz que ahí también cambie el alineamiento ¿Por qué no? Claro sí. Entonces, es algo muy drástico vos también, ¿no? Algo que te pase, por ejemplo, decidís sacrificarte O sea, sos un personaje legal maligno Decidís sacrificarte para salvarle la vida a tu compañero claro. eh, Sobrevivís y capaz que ahora sos legal bueno Legal neutral al menos. Mm. Eh, o no para salvar la vida de un compañero, para salvar la vida de un NPC, entendés algo que tal vez un, un legal malvado jamás lo haría, pero en ese momento lo ameritaba y. Uh, hiciste algo que no tiene nada que ver con tu alineamiento, pero va perfecto con la historia, vamos a recompensarte haciéndote un cambio de alineamiento. Claro. Eh, eso es importante. De que, ¿cómo, ¿Cómo consideran? A ver. ¿De quién es la responsabilidad del cambio de alineamiento oficial? Mm, ah, Para, o sea, cuando, vos, cuando el jugador agarra, borra la hoja y pone <risas> dos letras nuevas. ¿Quién es, qué, ¿Es el DM? ¿Es el jugador? Yo, yo, por como soy, te preguntaría, mira, ¿me pasó esto? Yo puedo saber que yo charlo un montón y me gusta hablar un montón de porrolitos. Um, Pasó esto Y yo sé que está pasando esto por dentro de la cabeza Del personaje, vos que decís Da, no da yo, yo creo que sí por esto y esto Y te presentó razones Yo creo que es algo que charlaría con el DM Sí Para mí también es algo mutuo Es una conversación entre DM y jugador y che, mira, Después de la última sesión Me parece que estaría bueno Que tu personaje ahora sea así y así. ¿Qué opinas? sino y se dialoga a no, a no ser que no sea tipo un castigo porque supuestamente eras neutral neutral y asesinaste a una aldea entera porque pintó eh, no hay que detener la, la propagación de la plaga así que matemos a todos mira chavo <ríe> ya no puedes ser un paladín bueno a mí me encanta <ríe> no eso porque ahí es donde donde intervienen sí. los puntos de vista morales porque claro. ¿Y cómo es la interpretación de, de cada persona del alineamiento de su personaje? Porque lo que puede ser neutral, neutral para uno, capaz que no es neutral, neutral para el otro. Eh, sí. Eso está re bueno. Sí. Yo creo que eso también es charlable con el DM. Sí, pero como, como DM llega un punto que no podés eh, escuchar más eh, las justificaciones arrancadas de la galera de la gente. No, bueno, pero en no, realidad pero, la no plaga digo... va a terminar si no hay más gente que le afecte la plaga es como Pero tiene... siempre manteniéndose dentro de la lógica claro no claro digo claro que no. a de bueno eso es algo que como de me recibís de una manera constante digamos. No, pero en realidad, si vos haces las cosas así, no es realmente malo. Tenés que verlo desde, desde este punto de vista específico con un caridoscopio de cuatro personas. No, no de personaje, no de abogado. Claro, claro. Bueno, eh, ahí, eh. ahí como de menos un punto vos tenés que poner el freno, me parece a mí, y tomar la decisión. A veces tenés que decir, estás es actuando de María Malvada hace tres sesiones. Esto es in nah. innecesario, esta charla. Vamos a nah, hacerlo oficial. Sea, Claro, si estaba siendo neutral, podrías haber buscado una alternativa. Si tu primera reacción fue aniquilar una aldea entera, man, ubicate. Tal cual, porque... Eh, y además eh, eh, lo que me pasó a mí es que como que cuando vos le presentás a un jugador eh, el cambio de alineamiento, lo defienden muchísimo el al alineamiento que tienen. Eh, defienden más el alineamiento que eh, al personaje entero, digamos. No no van a buscar... Eh, buscan que todo lo que hicieron, digamos, sea representado por el legal bueno, por ejemplo. ¿La perdimos, Alu? Sí, un segundito. Se murió mi cámara de nuevo. La ok, ok. Ah, eh, estoy y mi cámara no. Ahí estás. Yeah. Ahí estás. Eh, me olvidé por dónde estaba. Sí, entonces pasa eso de que... te eh, Intentan explicar todo, todo. No, pero el lineamiento es... Eh, pasa que esto es legal porque... Las personas estas no tenían documentos, entonces entonces vos ahí empezás a ver las grietas en, no en la explicación. Claro, sí, sí, porque en realidad al ser Elfo no pertenece al reino. Y digo, porque sí. hay un muro que no hay que atravesar. Claro, claro, claro. Okay, es de como... nuevo, o sea, sí, Tal vez porque es porque va a salvar al, al reino entero, mm. la plaga empezó acá, si Tal vez se podría llegar a justificar, pero sería muy traído de los pelos Y es mucho más, más fácil admitir, no, mirá, no. ahora sos el Lich King. Además, cuando estás en esas situaciones Son las situaciones drásticas Las que ustedes hablaron Las situaciones en las que el personaje tiene que romper una parte de sí Para poder ir adelante Ahora me da un poco de miedo Porque esto lo estaba seteando todo León Antes de la sesión de mañana Y yo digo y claro, el último video fue sobre jugar con villanos. ¡Oh, shit! Oh, shit. Aparte de villanos. No uh, es que, no sé. No creo que Vine se, se prenda a eso, al menos no tan fácil. Um, con sí. basura de calidad de por medio, no sé. Depende, depende de quién le, le ofrezca mejor tecnología. Eh, yo creo que a veces pasa esto cuando el jugador siente que defender el alineamiento es necesario. Y como cuando, si, te, si el DM te presenta, ok, bueno, este es el caso, te pasó esto y le pasó esto a tu personaje, me parece que el alineamiento ya no es este que hemos propuesto. Cuando lo toma como una especie de ofensa, cuando se lo claro. toma como personal, cuando toma que, ok, cambiar el alineamiento es malo, ¿por qué es malo? Cuando intentan defenderlo, creo que es cuando pasa eso, y es como, y, y no, ¿por qué lo voy a defender? Si es algo que pasó, el personaje fue para acá, si no mostró arrepentimiento o no mostró alguna especie de eh, remordimiento o reflexión, no tiene sentido de que eso no pase naturalmente, de que haya una transición hacia otra cosa, otro aspecto personal y psicológico del personaje. Entonces creo que pasa cuando el jugador como que lo siente así, como un ataque a su personaje. Ok, sí. tenés que cambiar el alimento. Y es como, ay no, lo hice mal desde el principio. Y no es que lo hiciste mal. Yo creo que antes, eh, como jugadora inexperta, lo, lo podría haber visto así, como me hubiera, me hubiera parecido un ataque que me dijeran, no, tu personaje no es más neutral bueno por esto que pasó. Eh, y, y es cuestión de, de aprender. Yo lo veo re posible Me hubiera como dolido Y dije, uy, no, ¿qué hice? ¿Qué pasó esto? Y ahora es como... Y bueno, no <risa> A ver, miremos de nuevo el capítulo Y matamos a 700 personas Matamos un perro <risa> Rachi. Yo no maté ningún perro <risa> Y Kaiden tampoco Bueno Ve hablando de justificaciones Que no mató a nadie eh... Esta, esta, claro que no Esta otra cosa importante Como, como DM, si vos vas a Pipo Si vos vas a Forzar el cambio de alimento de un jugador Es sumamente importante que te tomes Un par de sesiones Que le des la oportunidad de actuar de otra manera O de reconsiderar su, su rumbo de, Como dijo Bachi, de, de que se arrepienta digamos. ¿Se acuerdan de la peli de Gamers? Sí bueno, en la Segunda, la de Darkness Rising La maga Era Caótica, maligna Claramente, porque le tiraba fuego a la cara A todas las personas, incluso a los claro. pobres Aldeanos Cuando termina la aventura, el DM La recompensa a, Cambiándola A eh, neutral Buena y dándole un nivel de clérigo Es como... Ay, era, por, era solamente para que dejara de ser un juego, ahora sos clérigo y fue completamente forzado no había nada en la historia de esa maga que justifique cambiarle el alineamiento y darle un nivel de clérigo ¿Por, ¿por qué de clérigo? lo único que hizo fue matar gente durante toda la campaña y estaba bárbaro, esa era su personalidad eh, y fue... Rarísimo, fue súper forzado y no. Nunca <risa> hizo... Eso fue un castigo para mí, no fue una, una recompensa. Eso sí, sí, es posible también. Porque él no quería ser clérigo, seguro. Voy a. Voy a que ser clérigo era ser bueno, sí Voy sí, a tener que seguro. rever esa, la peli para, para justificarlo. Bueno, pero otra, otra cosa, eh, algo interesante de los alineamientos y las películas es que ahora el, el, el, la, la grilla de alineamiento la puedes encontrar en casi cualquier. Eh, serio, película de, con muchos personajes con comidas con formas de, forma de guardar el pan sí. eh, memes de gatos memes de gatos y, claro. y creo, y, y eso ayuda mucho de hecho, con un poco con el tema de los estereotipos algo que, que, que está clarísimo para mí es que la gente que tiende a ser legal malvada, tienden a ser los villanos por excelencia, los los que hacen planes Los que mueven ejércitos Los empresarios incluso eh, Claro eh, Y después tenés eh, El resto de las tropas Que se mueven un poco por ahí arriba Entre los malvados ¿Qué piensan ustedes? Ahora, suelen generar discusiones Estas cosas, tipo ¿Qué alineamiento John Snow? Y vos decís Para mí la pregunta real es ¿En qué temporada? Eh... Eh, eh, cosas por el estilo pero para mí eh, por, más, por más que pueden llegar a generar discusión son sumamente útiles para darte una buena idea de por qué está ahí ese personaje o, o, o digamos uh, me gustaría encontrar ejemplos de neutrales caóticos decís bueno Joker, ¿eh? <risa> <risa> eh, esas grillas para mí ayudan un montón son buenos ejemplos a veces, a veces son buenos ejemplos de hecho poder tener varias y decirle a tu DM che mira quiero este añadimiento ¿Qué te parece esta, esta guía que tengo? ¿Ustedes qué dicen? Sí eh, A mí me gustan las de legalidad Porque a veces no es lo que vos te esperás Porque vi, hay una grilla, que está muy buena De Phineas y Ferb Y vos pensarías que ahí el legal malvado es schmidt Pero no Legal malvado es eh, Candance, la hermana porque ella siempre está siguiendo la, las reglas y tratando de exponer cómo Phineas y Feb rompen las reglas y están haciendo cosas en contra de la legalidad establecida en ese canon. Dupenschmitt en realidad es caótico, maligno. Eh, bueno, no, no sigue un... No, claramente. O sea, no, no tiene su, esa, esa mentalidad. No, no, claramente. Eh, esta, la legalidad no siempre es seguir o romper la ley A veces simplemente vos tenés un código moral que te guía Y esa es tu legalidad uh -huh. Y ahí está interesante Creo que eh... encima los villanos legales malvados son los más difíciles No sé, veo yo Como para o interpretar o hasta analizar también no no me parece fácil, o no me parecería fácil crear un personaje así, legal malvado. ¿Caótico malvado? Sí, tengo millones de ideas para un caótico malvado, pero un legal malvado se me complica un poco más. Porque siento que detrás de lo de la legalidad hay planificación sí, a, a la interpretación sí, sí. de ese personaje, pero hay algo ahí. Eh... Son los villanos más difíciles de, de ejecutar, de hecho, porque crearlo es re fácil, eh, pero... Digamos, mm. presentárselo a los jugadores eh, y, que, y, que, y que sea, digamos, lo suficientemente cordial para estar seguro Pero malo para que ellos quieran matarlos y como, eh, Porque a diferencia de una serie o película Probablemente los jugadores, digamos En el momento que se den cuenta que alguien es malo Lo primero que pasa es ellos fuerzan la iniciativa digamos, Le jugadores. cortaré la cabeza en vez de avisar, digo, le voy a cortar la cabeza, tipo, lo ataco, si aparece el malo, lo ataco, no es, esto lo va a resolver la corte, rara vez pasa eso. Pero eh, ¿Sara, entonces... Sara no era legal malvado, ¿no? Sí, Sara no era legal malvado. Sí, claramente. Eh, porque para mí la idea de legal malvado es una persona que eh, conoce las reglas por las cuales seguían sus enemigos y las sigue mejor que ellos. Una buena forma de decirlo. Entonces, Entonces eh, porque vos vos podés no seguir las reglas de los eh, las reglas que te imponen, pero vos sí, Palpatine totalmente, pero claro, sí. Palpatine para mí es el mejor ejemplo de es los el legales malvados porque es, él juega a este juego político, este juego interplanetario, galáctico mejor que todos los demás. Pero no porque le importe, digamos, no, porque, porque le gustaría mantener esa burocracia, sino porque tiene un motivo mucho más grande por detrás. Y de eso se trata, de conocer el juego de sus oponentes y jugarlo mejor que ellos. Ese es el, el para mí el, el verdadero legal malvado, el, el, el que te va a ganar sin tener que levantar la mano. No. Onda, Tywin Lannister. Pero Algo ser, así Cersei era muy, muy caótica como para ser legal Claro, esa es la idea para mí Y es un alineamiento maravilloso Para, para mm -hmm. tener eh, Sobre todo como, como guía, ¿no? Obviamente, siempre moviéndonos por ahí Te volví a mi cámara Te volvió la cámara, sí Igual por cierto te escuchamos Claro sí sí eh, después, después hay otra, digamos El, el legal sí. bueno tiende a caer en el legal estúpido Como le llaman, <ríe> le suelen decir y para mí es un elemento súper, súper lindo, ya que eh, cuando vos te forzás a, como, como personaje, forzás un personaje a llevar a cabo eh, todas estas actitudes bondadosas, muchas de las cosas que pasan es, por ejemplo, tipo, bueno, voy a hacer el bien, voy a tomar, eh, voy a tomar acciones de, de bondadosas. Pero no, no, no solo conlleva eso, sino también conlleva no hacer el mal. Y, y son dos cosas totalmente diferentes a tener en cuenta con una persona que tiene un hacha en la mano todo el día, por ejemplo, ¿no? eh, Son... Es un alimento súper divertido para tener en la parte digamos. Eh, yo creo que un, un buen alineamiento de estos es la persona que trata de sacar lo mejor de los demás y, y... Y esta persona tipo que no se rinde, que siempre busca que el grupo eh, de lo mejor de sí Y nunca eh, Por más que lo, de lo decepcionen Siempre da una segunda oportunidad Siempre, siempre trata de que Ayuden y, y siempre les da una mano cuando están en el piso uh -huh. ¿Qué piensan ustedes? del legal bueno, no? Ya que estamos por los legales Los extremos son los más fáciles Las puntas son los más fáciles Igual bueno. sí, bueno, estoy intentando verlo con Anurem No sé si tener legales bueno de los personajes que conozco. Ay, quizás... Si ¿Sumen? Bueno. Ah. ¿Sumen, quizás? Eh, Él sí. tiene unas reglas muy marcadas, parece una persona y desinteresada y bondadosa. Quizás Sumen sea el único que, que puedo ver de como legal bueno. Tal vez más neutral. Sí, puede ser neutral también. Porque no, no está activamente haciendo cosas. Está me, medio reactivo, pero ahí... Me... No lo hemos empujado lo suficiente Como para que tenga un alineamiento todavía No, y aparte es un niño Pero pero creo que puede ser un buen Personaje en algún futuro Legal, legal bueno sí. El resto de, por ejemplo, la Revolución del nuevo celular Gracias por la suscripción, nota ah, <risa> Regalando eh, suscripción <risa> Nota Grande eh. Sí, sí, sí. La pipe es legal malvada. Claro, la pipe es legal malvada. Ay, ay, sí. Sí, creo que en eso no hay duda. ¿eh? Legal bueno tú? sería. O sea, pasa que para mí, los legales buenos, por lo general, en la media, en, en, como es Películas y cosas por el estilo, suelen ser a veces los personajes más aburridos. El Superman, <risa> el, el, el legal bueno por excelencia. Sí. Sí. Superman es un personaje súper aburrido. Capitán de América era legal bueno hasta Civil War, que deja de ser legal porque va en contra de los acordes, dice, ¿no? Y se hace neutral. Acá, acá pongo, marco la línea eh, y pasó a ser, sí, neutral bueno, porque no es caótico. Es no, no, no, bueno no y, es neutral bueno. Y bueno. Sí. Uh -huh. abandonó la legalidad. Ang, Ang me parece un personaje maravilloso legal, bueno. Sí. Eh... Con, con, su, con sus betas de ca caótico a veces. Pero no, son... pero claro, digamos, se mueve dentro de, de la bondad, pero tiende a ser... No quiso matar a su enemigo final cuando no, claramente podía, no. porque, porque quería dar una oportunidad de, digamos, de redimirse, por más que jamás suceda algo por el estilo. Para mí ese, ese es el, el legal bueno máximo. Sam, por ejemplo, eh, del de Señor Zanillos. Eh, el, el, el, el emblema, digamos, del legal. Bueno, él va a seguir hasta el final. Sí. Para poder lograr que todo el mundo esté bien. Y va a cargar con todo el peso de la humanidad si es necesario. Y de eso sí, se sí. trata para mí. Literalmente. Tal cual. <risa> Cuando lo cargas todo. Exacto. Eh, son, son dos grandes ejemplos de legales bueno. Y, y son sí. dos personajes. que vos decís. Eh, si yo juego algo así. me va a aburrir. No, la respuesta es no, yo quiero redimir al legal estúpido, no te vas a redimir Va a ser un personaje maravilloso que cada vez que tengas una decisión moral que tomar decidas ser una buena persona y decides que tu personaje exprese bondad, vas, se va a sentir copado Aparte tiene tanta carga negativa que está bueno poder reivindicar Exacto claro, Pero ahí el legal bueno brilla en su contexto porque Sam lo sacás de la... Obviamente lo sacas de todo este caos y maldad que tiene a su alrededor y ya no resalta como el, el legal bueno, ya no es el, el, el foco de, de, de, de luz. Y pero va a saltar de aventuras. Pero claro, pero no tiene que ser un foco de luz, creo, el legal bueno. No, pero, pero de, de lo que... del personaje. Claro, pero o sea, tiene que haber cosas en la historia sí. que hagan resaltar su legalidad bondadosa. Pero va, y pero bueno, vas a tener. La forma, la forma en la que él era jardinero y cómo le gustaba que tuviera las cosas, ahí hay legalidad, o sea, si me puedo hablar. Hay legalidad. No, pero, eh, eh. Cuando él se pone a, a ayudar a, a Frodo en un montón de, de cosas del de, de, de día a día, y cuando le propone, lo, le impone, Gandalf, lo vas a tener que seguir y lo vas a tener que ayudar porque escuchaste esto que no tenías que escuchar. Ahí salta, él ya era así y, y, y fue así siempre Pero digamos, cuando estás jugando en una aventura y tenés un personaje Se va a encontrar una decisión moral, tarde o temprano No importa cómo sea la aventura, en algún momento va a tener que decir eh, Voy a hacer esto o esta otra cosa, digamos En algún momento vas a tener una decisión, sea como sea Ves a tener un compañero que está robándole a alguien y vos lo ves Ahí tenés un momento en el que tu personaje puede tomar una decisión moral eh, perdonar perdonar un enemigo. Eh, como dijo Coloso, cuatro o cinco momentos. Coloso, eh. por ejemplo, en Deadpool. Eh, de, de eso se trata la moralidad, del legal, bueno. Digamos. Qué buen personaje, me encanta. También me encanta, eh, me encanta, me encanta, hermoso en, en todas las La dinámica con Deadpool que tiene es hermoso. El ser más caótico del universo. <risas> sí, sí, claro. sí, sí, sí. Costa. Eh, entonces, el legal bueno para mí tiene, tiene esas oportunidades. Tal vez es que eso es posible, digamos, al tener menos, menos oportunidades de, de tomar las decisiones morales estas, puede llegar a ser aburrido, pero por otro lado, digamos, en el momento que todos los, sus compañeros estén caídos y estén mal, deprimidos, va a ser la primera persona a levantarse y decir, hay que seguir adelante Vamos, lo que sea y, y ese es otro momento de moralidad Que te la generaste solo uh -huh. sí. eh, Ahora vamos a las otras esquinas Creo que estaría bueno seguir con esta, este, este tren De <risa> eh, Del caótico, bueno uh -huh. Que este, este Para mí es de los alineamientos Más comunes Dentro sí. de De, de, de, de... La gente se siente segura jugando caóticos buenos Porque n yo creo que piensan que no hay un compromiso Que no están comprometidos Que no están atados a algo específico Piensan en legal bueno y creo que se asustan Porque creen que hay full estructura uh -huh. Claro, cambio, la no... parte es lo legal Claro, Ajá, claro sí, es esa, como que la palabra, viste, asusta Ahora, sí, si te lo podrías pensar Claro, es lo que más se juega Porque estás tranquilo Y porque por lo general... Supongo que todos nos percibimos a nosotros mismos como un poco caóticos bueno, queremos creer Y como que debe ser más fácil de sentirse relacionado con eso mm -hmm. eh, Creo que hasta ahora no jugué ningún caótico bueno Hay eh, más ejemplos en la vida real también eh. Es que justamente son es, es para mí el alineamiento digamos, más fácil de relacionarse con eh, sí. el, el primer ejemplo, y para mí el más fácil de todo, es Robin Hood, digamos. ¿Y a quién le cae mal Robin Hood? A los malos nomás. Sí. Porque le roba a los ricos y se lo da a los pobres. Ya gran punto a tener. Si, si es lo único que hace, ya es suficiente, digamos. Pero no solo eso, entrena a los pobres, los cuida, los, los, los eh, organiza. Es. Es alguien tipo caótico, pero teniendo un pequeño ejército de gente, organizándolos. No es caos, así, hay que hacer cosas al azar. Para nada. No. Robin Hood era una persona que estaba haciendo cosas. Eh... Y es caótico, bueno o sea, y es bueno para los aldeanos y los pobres. Exacto. Para los sí. a los que les roba no es tan bueno. Y bueno, la moralidad es relativa. Exactamente. Exactamente. <risa> Exactamente. Eh, es... E, e, e, ese tiene esto el alimento. Pero por otro lado, digamos, también eh, la, la parte donde cae la importancia del caótico bueno es ser bueno. Porque ser caótico es, dentro de todo, sencillo. Eh. Sí. No camine por el pasto, camino por el pasto, digamos. Eh, ahí, ahí, digamos, ya te estás oponiendo a la... banda Sí, sí, con la banda amiga. Mal Ahora, eh, ¿cómo puedes hacer que ese caos... Eh, genere bondad y sea, sea algo de que los demás eh, eh, que los demás se beneficien de por, por ejemplo si vamos a decir Robin Hood vos le estás ayudando ayudando pueblo entero ¿no? sí, sí. Eh, mira en la vida real <risa> pasó hace poco que en Grecia había gente eh, que no creen en, en el covid y todo eso Estaban sobornando médicos para que le den una inyección falsa de COVID, estaban pagando 800 euros a los médicos, para que le den una inyección falsa de COVID y le den el carnecito de que estoy vacunado para poder seguir con su vida sin tener la malvada vacuna encima. Los médicos, para no arriesgarse a perder su credencial, lo aceptaban el soborno y le ponían la inyección posta. ¿Qué más caótico bueno que hizo? Le robaban a los ricos Le robaban a los estúpidos y salvaban al resto de la población vacunando gente O sea Bueno, esa es la otra, eh, digamos, cuando se te presenta el caótico bueno, te cae bien Sí Instantáneamente, digamos se te... Viene alguien caótico bueno y decís, qué bueno, qué ¿Y por Yo qué creen que es eso? O sea, ¿por qué creen que es eso? No puede haber un caótico bueno que sea tarado, sí, que no caiga alguien. Es que a eso iba ahora, sí, sí definitivamente, digamos. No es, no es común alineamiento que digamos, la persona sea, sea copada, sea cool. Podés ser caótico bueno, digamos, podés no seguir las reglas, podés hacer bueno con los demás, pero si sos un estúpido en el resto de las cosas, eh, no nadie te, te va a responder. Mm. Robin Hood, además de todo esto, era súper carismático. Era una persona claro, en la cual vos podés que, confiar. Sí. Como que la, la gente cree que va de la mano ser caótico, bueno y carismático. Exacto, como y no está personal, un caudillo. Y no está necesariamente atado para nada. No, no. Eh, podés tener esa actitud de, sí, a mí la, la, la, las leyes y la, la monarquía no me, no me importan. Y bueno, me robé todo este pan, ya no tengo hambre, se lo voy a dar al que encuentre. Pero digamos, si, si... qué sé yo, si... Eh, dentro de tu caos ese pan se lo robaste a una panadería que nada que ver Era de otro de otra persona del pueblo, bueno eh, A alguien le vas a quedar mal ese, No, Robespierre hubiera sido un legal malvado Y... ¿Quién es Robespierre? <risa> Creo que era un filósofo francés ah, sí. no. No, no, no, no es Rousseau Es Robespierre, es el que ah, no. Aguillotinó a un montón de gente En la época del terror de Francia Aguillotinó, no, nunca escuché ese verbo <risa> Es como desenestrar, <risa> Pero con una guillotina Y Robespierre para los que fueron agallotinados no, no va a ser bueno ¿Guillotinados? Dos recusados. veces, hoy <risa> Es muy como Rosas Claro Como bueno. Rosas acá en Argentina Volviendo, eh, la parte de caótico bueno, es, es importante que este caos que vos generás, este caos del cual te, te sentís libre, eh, genere bondad. Nos cambiaron, a hay que tomar hábitat. me eh, tengo que suspirar. Entonces para mí, para mí cae ahí el, el peso del alineamiento. Eh, bueno, y la otra esquina es el caótico malvado. <ríe> Eh, es el mejor ejemplo. Claro, es, es, sí. es el mejor ejemplo. el que quiere ver el mundo arder. Sí, sí, o sea, porque sí. Aunque técnicamente él tenía un código de conducta bastante específico. Sí, porque... yo, yo creo que el chabón, o sea, por lo menos en las pelis de Nolan, sí. se hacía pasar por un caótico malvado. Pero cuando estaba en, en el hospital de enfermera que le habla al que va a ser dos caras mm. le dice yo, yo no planeo nada y es como ¿no te planeaste todo esto no te crea un choto sos una mente maestra entonces hasta qué punto es caótico malvado y hasta qué punto no es legal no es malvado no solo eso. el de nolan por lo menos el de nolan un buen general sabe cómo cargarle bien a su ejército no solo eso sino que en esa escena el chabón agarra el arma se la Ay. pone en la frente le dice disparame si no me crees pero el tipo, si vos prestás atención, tiene puesto esto de, atrás del precursor. Entonces, Ajá. por más que el otro dispare, nunca el... le iba a O sea, el... tenía, hasta eso tenía planeado. La cantidad de detalle que está, está todo muy cuidado. Está todo Tal muy cuidado vez el verdadero caótico neutral sería el Joker ah. de la peli Joker. Caótico malvado. Caótico, sí, Caótico Malvado, perdón. Eh... No sé si, está, está bueno igual lo de caótico-neutral Puede ser que sea caótico-neutral el champ, Porque también es como, en ese momento lo presentan como una víctima de, del sistema y todo el contexto Entonces, sí. Pero también lo estás llega... viendo desde su punto de vista Sí, lo estás viendo desde su punto de vista Pero como es una persona que fue abandonada por la sociedad ¿Hasta qué punto su punto de vista no, no, es, no es cierto? Si sí, no, no hay otra persona que lo esté mirando eh, Por eso... Eh, no sé ese, ese es y si chico. y si no es el Joker el caótico malvado ¿cuál sí. sería otro personaje porque o sea, cuáles ¿cuál ¿cuál son la, la, la, las guías que se, de este caótico malvado a, a, a, en contraposición al caótico bueno es una persona que se deja llevar por su por su cuenta por digamos lo que no, pinta, y genera maldad genera malestar genera cosas feas hmm. Ahora, ah, están muy de moda los villanos que se justifican, digamos Los villanos que en realidad hacían todo por su familia eh, Así que está por ahí un poco más difícil encontrar uno Pero para mí, los caóticos malvados tienden a ser eh, monstruos, por ejemplo y sí, posta. Por ejemplo. Porque, fácil, porque relaciona lo caótico con lo salvaje. Exacto. Con lo brutal, con lo violento. Exacto. Por ejemplo, en Thor, eh, no me acuerdo cuál de todas, que aparece Surtur, el bicho de lava. El... Esa es la, ter la tercera. Bueno, ahí aparece este monstruo. ¿Para, Para mí, ese era el caótico malvado del lugar, digamos. Iba a romper todo, no iba a ningún no. Porque él iba a romper todo cuando pasase una serie de cosas, él iba a desatar el Ragnarok, Sí, cuando... sí, sí, todas las reglas de la mitología, pero eh, cuando apareció era solo caótico malvado, Si mm. mm. Sí, Joffrey es definitivamente un fracking freaking caótico malvado, pero de cabeza así, pero es caótico. Sí, para mí, sí, que... sí, el flaco es full caótico ¿no? No, no, no planifica, él no planificaba Para nada, Exacto. porque él tenía Poder, el poder de la realeza, el poder Del nombre de su madre, el poder del nombre De su familia, el posta Que no le interesaba planificar absolutamente nada. Uy, uh, le voy a clavar una flecha en la pierna De este sirviente, sí, porque Súper espontáneo era en ese sentido, sí. digamos Bueno, ¿va a matar a mi padre? No, Sabes qué? Ahora sí voy a matar a tu padre Bueno, vamos a matar a tu padre Y después iba a hacer otra cosa, digamos eh, entonces, no era difícil seguirle el rastro De eso se trata, digamos No sé si Morgoth es caótico, malvado Porque Porque es como, o sea, lo representa eh, Es el... El malo malo El que le enseñó a Sauron lo que sabe porque... El Palpatine que... <risas> eh, hay mucha mitología para, para mi para conocimiento Porque es como una especie de lo presentan como un poco Lucifer, si comparamos un poco el Señor de los Anillos con lo bíblico Pero al mismo tiempo el chabón tiene mucho plan, mucho plan mucha planificación Y empuja muchísimo a, a los elfos, a los altos elfos a hacer un montón de cosas Y hay mucha manipulación de por medio, entonces no sé si sería tanto caótico como legal ya Sa Sauron es definitivamente, creo yo, eh, legal, no, no hay mucha vuelta que darle Morgoth, no, no sé, no estoy segura. Tal vez va por el mismo camino. Pero que esté en contra del orden establecido no quiere decir que sea caótico. Porque puede tener su propio orden establecido, que quiere establecer. Es como cuando hablamos de, de los cambios de paradigma. El próximo paradigma claro. que viene no es, no es caos. Para el paradigma que ya está establecido significa caos. Sí, definitivamente. Claro. Por eso, justamente, esa es la razón por la cual... A los alineamientos yo lo uso también, como los demás te ven a vos. Mm. Justamente por eso es, es que yo digo, bueno, sí, también, si vos, si vos vas presentando esta actitud de caótico bueno, los demás te van a ver como un caótico bueno. Oh. Eso está bien, eso está bien. ¿Cómo, cómo te ven los demás gustos más a las manos. Es que a, ayuda mucho, sobre todo, digamos, a la hora de rolear. Eh, porque, justamente, supongamos que vos venís jugando este que yo caótico neutral. Eh, y tu act tus actitudes se manejan por ahí siempre, del caótico neutral, y de repente aparece el villano, que es, qué sé yo, neutral malvado, y hay un encuentro, eh, eh, esa lectura que hace el neutral malvado contra el neutral caótico es, es rara y la tenés que llevar a cabo como de, digamos, cómo responde tu villano desde su estructura moral cuando se encuentra con el grupo que es tipo un popurrí de cosas ahí pasando. No, sí, qué complicado eso. Bueno, voy a por hacerle una entrevista a los villanos de Nuremberg a ver qué piensan al respecto. <ríe> los villanos de Nuremberg. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? Ah. Son? <ríe> no, ya no dejen de intentarlo. Eh, ahora, ahora eh, para mí uno de los más complicados, digamos, que es el neutral auténtico. Y esto es una pregunta que es realmente difícil ¿Cuál, ¿Cuáles son los rasgos que eh, el neutral auténtico demuestra más? ¿Qué es lo que sí. se considera neutralidad auténtica Porque el alimento el tiene dos, estas dos palabras, que una tiene que ver con el, el, la sociedad y otra más con lo personal legal, bueno Entonces, vos tenés tu el código moral y como vos eh, te manejas en este código Pero el neutral auténtico un misterio es que a mí yo por ejemplo lo considero como neutral auténtico a que se llamaban los borgons de Hitchhiker Guys of the Galaxy que eran esta especie de burócratas Ajá. que iban o sea o sería ah ya sé que eran legales que eran. neutral sí, yo creo vez. que son legales yo creo que son legales porque estamos hablando de burocracia ¿no? sí sí tenían demasiado burocracia encima como es muy ay, estúpido ay. esto Pero eh, los neutrales de Futurama Son eh, sí, <risa> <las> <risa> neutrales. El, Yo siempre considero Que el neutral auténtico es la persona que hace Exactamente lo que le parece bien en el momento eh, No hay ninguna otra forma de actuar Más que la que estoy analizando Ah bueno, ahora quiero hacer esto Pum, y lo hago Es, es el... el capaz lo relacionado con la naturaleza, quizás veo Eso es verdad. Mucho, muchos druidas neutrales, los lo super veo porque qué sé yo qué en el pasado en el pasado el druida tenía que ser neutral, por ejemplo. Oh, mira. Eh, oh. los bárbaros solo podían ser caóticos, los monjes solo podían ser legales. Eh... Tal vez un personaje que no busque hacer particularmente el bien y el mal, sino que beneficie a sí mismo. ¿Sin joder a los demás? ¿Por qué, ¿Por qué te importarías joder o no a los demás? Claro. Ah, ahí, ahí está. O sea, porque si yo... Hay un juego yo... de egoísmo, creo, en, el, en la neutralidad, neutralidad. No, pero... Ejemplo estúpido. A ver. Shrek. <ríe> Shrek. Shrek quería recuperar su pantano. Ah. Eso es egoísta. Para mm. recuperar el pantano, o sea, él no hizo... Accioné, o sea, terminó haciendo algo que a, a largo plazo fue bueno para el reino entero, pero él no buscaba salvar al reino, él simplemente buscaba recuperar su pantano. No estaba haciendo algo, una acción buena ni una acción mala. Él pero estaba es caótico, neutral. Hmm. Porque no piensa absolutamente. Llorar. Por lo menos en la primera peli no piensa nada. No se deja fluir por las cosas que pasan y, y bueno pero, pero eso es justamente el, el neutral auténtico o sea, para mí es el que más se deja llevar tipo hay que hacer esto ahora y lo voy a hacer porque es lo que me, más me conviene mm. eh. claro creo es que el caótico, de de que, caótico creo que el caótico hace las cosas para ver qué pasa a ver qué y, onda si hago esto el, el tema con el con el eh, el caótico neutral es. Eh, o sea, lo pasa más por la libertad, digamos. El, yo siento que el, que el, por ahí el neutral auténtico es más por lo que le, le pinte, el otro es más por ser libre, por querer estar solo, por querer eh, alejarse de. Eh, ese sería el caos, el neutral, digamos. Que vos no respetás eh, las reglas y. O sea no respetás los códigos o lo que sea, pero actuás de una manera personal, si, si a vos te conviene donar pan, lo vas a hacer, si no te conviene, no lo vas a hacer. ¿Por ejemplo sería neutral neutral? ¿Puede ser? <risa> ¿Puede ser? Acá dijeron uno que me gustó, que es Tom Bombadil. Tom Bombadil, ah, claro. Yo creo que, sí. Yo creo que definitivamente. Puede ser. Bueno, vamos a repasar rápidamente los que nos quedan, que son los que... La, los myths eh, Vamos por el neutral bueno, si les parece Y... Harry Potter es neutral bueno, definitivamente ¿Por qué? Y porque tiene, quiere hacer cosas bien para el resto es, eh... Rompe las reglas para salvar el mundo también, claro, ¿no? sí sí, sí. Y no es enteramente caótico Porque sí, es su propio Su propio sistema de reglas Hay cosas que él no va a hacer Hay cosas que, que le parece que están bien Y no llega a ser legal porque al mismo tiempo Como dijo Luz, rompe, rompe Sí, padre. hace trampa en los exámenes Sí, con el Libro del Príncipe mestizo, chabón, sabías que estaba Haciendo trampa Sí, sí, sí, sí, hizo trampa en todos lados eh... Está bien, me parece un buen ejemplo. Y me parece una buena idea esa, digamos. Rompe las reglas para salvar el mundo. Eh, está bien, me gusta eso. Uh -huh. eh, bueno, vamos enfrente, neutral malvado. Oh, neutral, malvado. Este rompe las reglas para romper Ay. el mundo, no, no vamos, no Ay. hagamos eso. Neutral, ¿cómo es un alien neutral malvado? Y esta persona se eh, respetaría las reglas hasta donde le sirven no pasa por una cuestión de conveniencia, pero por una cuestión de utilidad para mí. Un abogado. Tal vez, ¿por qué no? El, el, el abogado del diablo, tal vez. Eh, Walter. Walter White. Walter White. De Breaking White. Bad. Y sí. Sí. Porque él. No why not? Ajá. Uh -huh. Sí. Uh -huh. em, empezó cabot legal bueno. Sí, no. Pasó por todo sí, el espectro. Bueno. Pasó por todo el espectro. La no, buen caótico, güey. De raposo. Sí. E esa me gustado. semandias de Watchmen, por ejemplo. Semandias, eh. sí. Tal vez, tal vez sea el fin justifica los medios para esta persona. Mm. Loki. Loki. Loki, Pero, Loki es más está caótico. Sí, Loki que... no es el dios del caos, el quilombo, sí. el sí. engaño. A mí me es chief. Pero en, en Marvel es, es... tiene... tiene eh reducidos los ah, los conceptos bueno, sí. que abarca, digamos. Sí, sí. En, en, en la mitología es como. tiene un portafolio más grande, en la, Sí, en la mitología se rapa pero mal el pibe. Sí, sí, eh, sí. O piba, porque es gender fluido. Uh -huh. Y. Bueno, me gustó. Me gustaron los ejemplos. Eh, Walter White es fácil, igual a la que lo estoy pensando, porque pasa por todos. Pero está bien. Eh. Pues, digamos dónde termina y sí, pero claro termina vos hace hacer un ratito dijiste eso ¿es? sí es verdad, es, verdad, es verdad a dónde dónde queda ¿A el ¿A dónde queda cuál es el, el, el cómo ha visto por los demás mm. es verdad eh, bueno legal neutral legal, legal neutral. neutral la idea la persona es que fría, esta es una persona es una persona fría eh, calculadora estructurada y alejada de los demás Sí, como desentendida, indiferente hay una, hay una frase que leí en un libro de Roll también Para, para probar ética en la escuela Que decía eh, Un hombre eh, justo pero cruel Es recordado Como un gran juez Un hombre justo pero cruel es recordado como un gran juez yo solo voy a decir que eso. Justo, pero cruel. Yo voy a decir que eso diría para justificarse a un tirano. Exacto, para mí va por ahí también. Justo y cruel, el, el, el, el ejemplo donde lo pasaba era eh, que si vos, digamos, dentro de, tu, de la legalidad, vos respetabas las reglas, pero en el momento de castigar eh, lo hacías de manera excesiva, todos iban a decir: ah, mirá qué tipo. Ah. Todos los fucking sultanes de las historias de las mil y una noche entonces son justos y crueles <risa> porque no zafa ni uno. Probablemente bueno, no, no sé. todo bien, pero vamos a cortar la mano porque es la ley. Bicho, no. llorando, Bueno, sí, bueno no, justo, el, justo la legalidad en esa época era... No, bueno, ya sé, pero... No, Pagaba las cuotas en parte del cuerpo. Eh, este sí, es, me parece que está bien. L de Death Note. L de Death Note. Ah, ah no ya me acuerdo. Es neutral. Porque sí. está tratando de detener a un villano, eso no lo hace bueno. Y bueno pero no, lo hace porque quiere él. Porque justamente, necesita su ¿Cuál desafío es, personal. ¿Cuál es su motivación? Él lo hace porque. Claro. Para él es un juego, digamos. Para él es un, claro. un fácil. Eso está bueno, eso me gusta. Eh, tienden a ser. Para mí esa es la apuesta. También leí a Spock por ahí y me gustó. Como oh, sí. Que, como que son personajes eh, oh, bien fríos. Frío. Eh, que se alejan de de, de, de, de, de de la calidez humana Si se quiere Un robot también podría tranquilamente caer dentro de eh... Excepto el de Mandalorian Ese era muy tierno No es un robot Ah, el, ya sé el, el que El explotó. otro, ah, sí Stark ah, ah, ah, ah. ¿Quién? Eh, Ned Stark Ned Stark eh, no es legal porque es un hill. Fue a, a decirle a... No, es, legal, no, es pero sumamente es legal el eh, Es sumamente legal. ¿Y es, no estábamos hablando del legal neutral? Sí, sí, sí, sí. Sí, pero creo que ¿Eh? no, es más bueno porque intenta un ser... No sé, Para mí cae en legal sea. bueno porque quiere... O sea, siguiendo las leyes le da una oportunidad a los demás. De, La... Y, y ese fue su error, digamos. Sí, ese fue su error. Pero al mismo tiempo, cuando tiene que cumplir una orden o sea, el chabón no no perdonaba a nadie este, este tipo se escapó de la así empieza la serie un tipo que se escapa de la guardia de la noche y qué hace lo decapita sí, porque... porque es la ley es justo sí. y cruel es justo y cruel, es, es, justo y cruel. Es, es justo y cruel ahí está ahí está es boludamente neutral, neutral. <risa> <risa> también bien creo que también. el último que nos queda es el neutral caótico eh, habían no, dicho lo no, antes no, no, lo, no lo vimos el neutral caótico pues hoy llevamos en mi cabeza, no. Capaz que al, al pasar hablando de otras personas. Claro, capaz ¿habían, que Habían dicho Deadpool, por ser? ejemplo. Sí. Um, ese. sí. Sí, sí, sí. Max Parrow. Oh, Artemis Fall, el de los libros, ¿no? ¿Qué, qué? Sería. El otro el, no existe. Le, legal, <risa> seguro. Sí. No tiene todo. Su propio, no por planificar todo, sino porque tiene su propio código de conducta a seguir que mm -hmm. no. Pero estamos hablando de caótico y neutral. Sí, sí, pero justo me acordé de ese ejemplo. okay o Yo creo que Deadpool. Deadpool es el mejor ejemplo, digamos. No va a seguir seguir nada, nada. Y va a actuar. Sería Jack también lo mencionaron. También me parece acertado, sobre todo en las primeras películas. Los Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia. Sí, o sea, ahora que lo pienso, digamos, los grupos de ladrones que ayudan. Que no quieren ser Robin Hood. Todos, eh, los, todos los antihéroes, básicamente. Eh, tienden a caer por acá, es verdad. Excepto Punisher, que es legal. Sí, y para mí es legal, malvado también. ¿Qué quieres que te diga? Eh, Lo dice y allá tiene el póster. Sí, ahí. Eh, ¡Eh! Ahí se ve el póster del cómic de Punisher. Gran, <risa> gran cómic, ese póster. Eh. ese Punisher. Eh, Ah, Marceline, sí. También. Marceline. Sí. De uno, de uno. Bien. Carly Queen eh. Ca... Ah, esa no sé Complicado Harley Quinn me parece más caótica tirando a ma malvada que Depende, la... siempre depende de la época depende, En este caso Depende de la época quien escriba es eh, sí, sí, sí. eh... Neutral. No esa mirada dice neutralidad eh, sé que es malvada Pero qué? no sé Mire. Si es neutral o legal No tiene alma bueno. pero que no tenga alma no hace mala. Claro, sí. no, depende. yo pena. sí yo, yo establezco el canon bueno creo que Leon dijo que es como lo ven los demás y sí. yo la estoy viendo más de cerca que cualquier otra persona así que bueno creo ah. que, que recorrimos bien los alineamientos, no solo el, el la grilla sino que además charlamos un rato largo ¿A ustedes les queda algo para ese alineamiento, algo que les gustaría como, como idea final Final. No se encasillen en eso Sí, <risa> tal cual No crean a los personajes De acuerdo al alineamiento Sino que hagan un contexto Denle una personalidad Y eso les va a decir más o menos A, qué, a dónde va a tirar No está mal cambiar de alineamiento tampoco No, no. es un castigo No lo vean como un sea. ataque eh, Claro, no lo vean como un ataque Si ustedes están haciendo un montonazo de cosas Que siguen cierto alineamiento que no es el que tienen en la hoja Tal vez sea momento de cambiar lo que dice la hoja A veces es más fácil cambiar lo que dice la hoja Que cambiar la personalidad entera Claro Llega eh... un punto que el personaje ya está así Y ya lo seguís llevando así Claro, liberate, ya fue acepta Que sos un ser de maldad y destrucción Ya fue <risa> O de bondad pura ¿Por qué no? También no malo. <risa> ah, Además, quiero agregar no Digamos menos. Que si, si te cambias el añadimiento una vez, Podés arrepentirte y podés volver a hacer otro, o, o hacer el mismo, o cambiar de nuevo para hacer otro. Claro, eh, el arco de redención. Claro, exacto. Busquen eso también en sus personajes. Como un chico. Y, exacto. Y aprendan, digamos, aprendan los añadidos, porque son divertidos y ayudan muchísimo, sobre todo para los DMs. Eh, y creo que acá podemos cerrar el programa de hoy. Estuvo re divertido. Deberíamos haberlo hecho más, sí. antes, más seguido este. Estamos una... Hablar al pedo. Claro, exacto. La próxima sobre de Marvel. Ah. <risa> Dijo Henrietta. <que> <risa> Tal vez. Eh, bien, antes de irnos, quiero recordarles que mañana tenemos a Nurem y el viernes tenemos El Jardín. Así que... Ahora no se vaya a ningún lado, vamos a dejarlos con el outro y vamos a hacerle reír a alguien así pueden seguir viendo gente jugando. Chao. Gracias. Gracias por pasar. Hasta mañana. Uh.